Ah. Lo primero es que yo quiero que ustedes estén claros, que en un momento lo que yo le dije, ¿verdad? Okay. Que hay mercaderes que se aprovechan de los procesos, ¿verdad? Okay. ¿Están viendo lo que está pasando? Okay. ¿Cómo que a qué me, está, me estoy refiriendo? Ustedes no vieron el contrato que el defensor del pueblo que ha cogido este caso para beneficiarse personal. ¿Eh? ¿No lo han visto? Sí, claro. Ah, pues miren, búsquenlo que ustedes mismos lo han comentado. ¿De qué manera, Ingrid? ¿Cuál es su opinión al respecto de ese contrato, doctor? Lo primero es que da pena que ese abogado se haya beneficiado ¿eh? lo, por lo que es el dolor de dos familias. De dos familias. Miren esto, este proceso se podía perfectamente conocer de manera virtual. ¿Y él qué hace? Pide que sea presencial para esto. Él no estaba conforme porque entendía que los medios de comunicación no le iban a servir para él venderse como aspirante defensor del pueblo. ¿Eh? Entonces nos estamos exponiendo todo a una pandemia. En con respecto al proceso, lo único que yo aspiro es que la justicia haga lo que tiene que hacer, porque mañana cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, puede ser objeto de una decisión incorrecta, de una decisión ilegal, de una decisión arbitraria. Marlin Martínez cumplió su pena. Marlene Martínez merece su libertad. Así como lo merece cualquier ciudadano que cumpla por cualquier caso en específico. Ya le corresponde a los jueces decidir al respeto. Yo no soy Martínez Hopperman que va a decir que esta justicia es corrupta. Porque cuando le echaron los 30 años parecería a Marlon que él le dio dinero a los jueces. Para que le dieran 30 años a Marlon. Lo que decidan los jueces nosotros los respetamos. Para eso existen los recursos en todo el ambiente jurídico. Gracias. Martínez en el día de hoy. ¿Cuál sería su planteamiento? Lo actual? que establece la ley, un recurso de apelación. La ley establece cuáles son los reglamentos. Lo que yo no voy a salir a decir que la justicia de San Francisco es una justicia corrupta, porque los corruptos son otros, que a cotilla del dinero del pueblo y a cotilla de los procesos firman contrato amañado. Doctor, en términos éticos de la carrera, no tengan que darle 5 millones de pesos y la magistrada, procuradora. ...no decide seguir con los servicios. ¿Qué es eso? Porque está bien, usted tiene derecho a trabajar gratuitamente. Yo le trabajo gratuitamente el que yo quiera. Ahora, si a mí no me quieren seguir contratando... ...tienen que darme 5 millones de pesos. Y así es que él piensa defender al pueblo. Miren este proceso. Este proceso lo, lo que le ha servido a él para lucrarse. Se ha lucrado. ¿Qué fue lo que hizo? Grabar un video con la señora Dalgiza... ...convocando de manera irresponsable... Que vengan a hacer, a hacer lío aquí en San Francisco de Macorís. Óyeme, de manera irresponsable es lo que es Martínez Cofer.